Hola amigos de YouTube, aquí estamos un nuevo video para el canal esta vez de... Desde de el puente, este es un nuevo servidor, se llama... Mire, Arca, ¿y este es por qué? Porque ya llega a 10 suscriptores con mucho, con... Bueno, no es tanto, pero con su ayuda llega a llegar, 10 suscriptores Y esto es un especial, especial nuevo server Ya vi este nuevo, este nuevo programa para el canal de nuevo server Y seguimos este nuevo server es Esquival, Esquivo, Suival, tribal Escapa a la Bestia, Ugeo, Tel, Toker, que no sé qué jugar, no sé qué es, lechu Nelsu, full pp y Creativo. Este es un y vamos un también. pero este es Balak, no, no le estoy mintiendo, pero todo es un adiós. Vamos a ah, por pues. Pero bueno, lo metemos en un juego. Uno. Y lo que le quería comentar: que gracias por su apoyo, por su ayuda de tener los 10 suscriptores. Que pensé que iban a tener más, pero lo que hay es lo que hay. Vamos a agarrar un sí, Y no he jugado este, mundo, no he jugado, pero lo vi ahorita. Viene, no. bueno. bueno, ladrón. Con un stick puede robar los ítems de los otros jugadores. Vamos a ver cuál es. El Barbaro, rompe el árbol entero Duración en los Los monos atacarán, no sé que tú les ataques a ellos Pyromanos, guarda puesta cuando estés en un no daño al suelo lo agarré un Granjero Explorador, eh, tá, tá, tá. Máximo dos corazones de caída, las tres quieres. Ah, agarramos ladrón porque... Eh, esto lo sucedió alguna veces y agarré el ladrón y si tú le pegas con un palo al otro le quita el alma y eso este es muy bueno para nosotros porque si tenemos solo un palo podemos agarrar muchas cosas y tenemos muchos logros un minuto de es muy nuevo para mí viste que esos tirones que me muero y vamos a tomar muchos tirenos y aquí hay, no sé qué es no amarillo pero no sé, creo que es un un beat o okay, que con una sola vez puedes agarrar este kit porque a mucha gente le pasa y no sé, vamos a seguir que hay mucho lag mucho lag ay otro cuchu me de y qué le quería comentar bueno que en puentes y otro episodio que, que hay, tiroles, ya no hay... tirones ya tirones que me cuente el otro episodio, que si les gustó, like, comentáis y a mi canal que no lo hice tan bien, pero es que lag? lag, esto es mucho lag, ¿viste? ya le estoy diciendo que es mucho lag por eso le, le digo que tengo una computadora muy buena la la mía con una basura pero no tan basura porque puedo subir estos videos y espero que cuando terminemos aquí vamos a otro especial, especial, no sé si ustedes, digamos, ¿no? y, y haré eso cada vez, al menos pues, cuando tenga los 100 ahí, su especial 100, 200, y sí, bueno, la vez en tal con los especiales, porque el, el especial 10 va a ser por una, porque ya llegué y esa es mi primera vez, después va a ser el especial 50, 50 después el especial 50 va a 100. Después de 100 van 500 y después de 500 o 1000 y después de 1000 seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, pero el a sale ¿no? de nuevas juegos, ¿De nuevas aventuras, aventuras que ya uno puede sacar nuestros nuevos, nuevos juegos como que este nuevo server ¿Sí que, eh, que, vamos, es un palo, es un palo, es un palo, quítaselo, quítaselo, quítaselo. y vamos, por aquí, por aquí, por aquí, era por aquí hay un poco.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 ¡Oh! Uh. Uh. Un aquí aquí aquí ¡Vamos, vamos, vamos aquí! aquí ¡Oh! Tenías una... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? me va a ganar uno de esos? No entiendo, no entiendo, no entiendo. Vamos a ver en qué se para ver que estamos jugando muchas vida de juego. Y, y aquí tengo... aquí jugué una sola vez y... ...me divertí mucho y entonces vamos a ganar ...este aquí... ...este aquí... ...cuando grabo no me da lag, como algunas personas que cuando graban le dan más lag que todos. Pero a mí no, a mí me da menos lag. Y agarra aquí porque la da una sufrir que una fada de... La feta de uno que, como dice, sí. Ahí sí, ahí. Ah, la vamos a dar aquí. Vamos a dar... Uy, no quiero llamarle. Oh, corremos, corremos. Toma la foto. Gracias.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 No, Bueno, ¿No? eh, vamos a ir, ¡Uy! Oh, no, no, Uh, ha matado a uno de, ah, han matado a tres. Uy, un de Uy, ¿cómo tengo esto? No sé qué, tengo esto, pero. vamos a, un, uh, es para eso para el lobby, y después, pues jugamos un TP, y vamos a terminar con escape de la bestia de este especial. 78, y vamos a hacer de que tengo 30 en programa parece que el juego en el pero ahora sí, vamos a ver vamos paramos jugamos como 5 partidos así, o 4, no sé, las dos, pero vamos a seguir y vamos a agarrar 5 así que, vamos a ver, vamos a ver cuál agarramos jugar, jugar, jugar bueno, esperamos acá. oh que me muero, uy aquí falta uno uno, uno, pero ¿qué? y estoy llevando a poner de mí? y no quiero jugar aquí hay uno Mira, mira, ¡no! ¿Está llena? Uy, si aquí únicamente me marcan los terroristas. Uy, así, así. No. Uy, pero puedo hacer bien, a ver si tengo que estar más pila. Y esto. No. No están con la vida. Puedes crear esto. Hay mucho. Para eso tengo, para eso tengo. No tengo nada Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero Quiero, no. quiero, no quiero Quiero, quiero Quiero, quiero Uy, lo no grito Entré, ¿qué? En qué? Uy, vale Uy, no, no, no, Uy, son las bestias La bestia, la bestia, la bestia La bestia, Esta, la bestia, la bestia. Uhhh Uhhh Qué buf uh? Uhhh, qué buf uh? Uh, el buf, el y vamos dejó la arena por qué porque ya iba a ganar la, la bestia la bestia mala bestia mala bestia mala que ya agarró el kit el es que bestia mala Muy mala la bestia. Muy mala por qué la arena ya vamos a partir ya vamos a Esto está muy bien. A ah, no, no, tengo yo. Es la. Ya. ¿Sí ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? intento recorrer eso muy rápido para que cuando toque sigas corriendo Ajá. El que tengo aquí, ¿verdad? ¿Qué bus? Bueno, no te lo digan. ¡Uy! Uh, ¡Uf! Uh, uh. eh, un bus tremendo de la serie útil.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 No tengo como su directo, pero yo pondré un directo con... Así, jugando con sus visores, con ustedes. Y no, yo, yo, yo. Y Goku, Goku, Goku, Goku, Goku... ¿Tan, da, da, tan? Para ahí. Bueno, bueno. no ¿Te terminan esto. ¿Este Mira. y que ah está qué te llena no, llenó. bueno un lugar otro porque está muy llena el ¿sí? como papa Eh, no mia, então, reso, no De so so so no no no no no este no no no no pero Espero que les haya gustado este nuevo video para el canal de, de especial 10 suscriptores, me apoyaron mucho estos 10 suscriptores, y les doy muchas gracias, muchos saludos, que hasta la otra, den like, comentar y suscribirse por este nuevo especial y primer especial que hago, y espero que les guste, den like, comentar y suscribirse y hasta la próxima.